sabe que hay que cumplir una formalidad establecida en la ley que es jurar lo que significa comprometerse a cumplir la tarea de manera honrada y fiel. Juráis por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios en el ejercicio del cargo guardaréis la constitución y las leyes. Jura. Si así lo hicierais Dios os ayude y si no os los demás. Bien, Que ha investido la calidad de juez, usted ya cumplió varios cargos, así que le que vaya muy bien. Muchas gracias señoría.